Soy Pedro Antonio Bernardini, ingreso 1973. La revolución estaba ahí, al alcance de la mano, tan anhelada y cercana como un primer beso. Y teníamos una recién nacida escuela universitaria, donde aprender a narrarla, a desenmascarar a sus enemigos, a exprimir los sentidos de un tiempo de esperanza por un mundo más libre y justo. Para que esa escuela pudiera nacer, una asamblea estudiantil fue la partera y otra la bautizó con el nombre héroes del trillet. En vinilos y en los novedosos magazines escuchábamos la construcción de Chico Huarque y el lado oscuro de la luna de Pink Floyd. Pero, aunque denunciaron con nuestra contrainformación y radio abierta el golpe de Estado en Chile, no alcanzábamos a vislumbrar cuán tenebroso y abismal era el lado oscuro del poder. Y no solo sufrimos la derrota, sino que caímos en la garra de una dictadura que se propuso perpetuar la injusticia. Y pasamos de leer a Antonio Gramsci en las aulas a Julius Fussi y su reportaje al pie del patíbulo en las cárceles antes de que se convirtieran en campos de concentración y exterminio, sin saber que muchos de nosotros y nosotras compartiríamos el destino de ese periodista checo como víctimas de una tiranía. Otros y otras, la tortura, el cautiverio y el exilio, mientras nuestra escuela era cerrada por orden de un general represor. En la oscura segunda mitad de esa década, engendrada por la luz de aquel mayo rebelde, las canciones fueron un refugio para sobrevivir, para no olvidar lo que fuimos y pudimos ser para memoria y homenaje de las compañeras y compañeros caídos. No puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Amigos, tendrás amor, tendrás amor. yo aún estoy en el camino, en el camino.